Soy Blanca Chancosa, eh, soy del pueblo Tabalo, de la provincia de Imbabura. Soy miembro y eh, cofundadora de la Confederación de Nacionalidades de Indígenas Carlos Entonces, Y en la actualidad eh, estoy eh, acompañando, hago parte de Saramanta Ormicuna, de las mujeres del maíz, defensoras de la naturaleza y territorio. Queremos hablar contigo sobre las economías solidarias ancestrales y actuales. ¿Qué tan importante te parece ese tema para lograr una sociedad democrática y sustentable? Eh, en los pueblos indígenas, aún con, eh, con la discriminación y quizá la marginación que hemos vivido los pueblos, la desatención propiamente desde de las políticas de este Estado, hemos logrado sobrevivir hasta ahora, durante más de 500 años, ¿no? Y es que, porque en las comunidades se vive la, lo que se llama la economía comunitaria, y esa que es... Es eh, lo que llamamos el Randy Randy, el Karachamikuna. El, el Randy Randy es eh, mutuo, ¿no? Y el, eh, el Karachamikuna es hacer solidaridad brindar las primeras cosechas durante todo el año, durante lo que hay, pero también como el trabajo se hace minga, se hacían, casi no funcionaba moneda ni papel moneda, sino que tú me ayudas y yo te ayudo en el trabajo de tierras, eh, en la minga o la casa nueva, o cuando eh, va, cosecha, va a sembrar en la chacra, ¿no es cierto? Entonces la chacra se siembra y, y no es que tampoco solo viene a sembrar por el diario, sino que hay la comida y al mismo tiempo lo que queda de las semillas se le da también. Se va llevando un poco, o sea, sea para semillas, sea para comer, se comparte. Y como aquel que le ayudó a sembrar, entonces hay un compromiso de la familia que, que recibió ese apoyo cuando ya está en grano tierno. En época de comer, sea en tierno, como el maíz de choclo, o los frijoles, o las arvejas, o las papas, las primeras, las primeras que están saliendo. Lo que hacen es eh, brindarle a la persona que le ayudó a, a sembrar, a trabajar. Entonces, también comen juntos. Ese, ese es el el Comer compartiendo. No come solito, no esencial, sino que comparte también crudo para su familia. Y... Y es con lo que han sostenido el intercambio, ¿no? El otro que llaman el trueque también es el intercambio que han hecho con la comunidad, de, de familia a familia, ¿no? De vecino a vecino, se, se han hecho los trueques o los intercambios. Es la forma como nos sobrevivido. vivido. Ahora... Eh, eh, también en la economía comunitaria existe el, el crecer, ¿no? el crecimiento, el desarrollo. y También existe comprar y vender, ¿no? pero, pero siempre con, eh, digamos, con el principio de solidaridad. Hoy en día podemos mirar por las mismas condiciones de la realidad actual, sí también se han visto forzados a, eh, a seguir esto de la economía de mercado. Y la economía del mercado, bueno, es también para complementar, digamos, al gastos eh, educativos, gastos personales, porque... Eh, claro, en el bus no puedes llevar su maíz, no puedes llevar eh, y algo para decirte por el pasaje, te pagas, eh, toca pagar. Entonces eso hace que eh, se vean obligados también a, a incurrir en la economía de mercado. Entonces eh, para tener algunos gastos, no. Ahora lo que sí toca mirar también, de hecho. Estamos siendo absorbidos y estamos siendo amenazados en ese nivel. Eso, o sea, la pobreza le va cogiendo más fuerte todavía. Eh, porque también se va perdiendo eso de, de la um, economía comunitaria. Va perdiendo de alguna manera, porque hoy en día las mingas ya son un poco eh, quizá se han ido disminuyendo porque aquel vecino o aquel familiar que le acompañaba ha tenido que salir fuera de la ciudad a migrar buscando de trabajo o a otro país buscando trabajo. Y, y también la necesidad va acrecentando que entonces ahora prefiere que le pague el diario. Entonces ahí se, ya se va perdiendo lo otro. no porque también quizás no se sienten eh, en esa reciprocidad, esa relación recíproca que pueda recompensar esta situación. Entonces sí, eso es un poco que hay cambios ahora, ¿no? Pero creemos que es de una verdadera democracia que hubiera en la cual se tomaran en cuenta estas situaciones. Yo creo que incluso en, en estos famosos tratados de libre comercio sería posible de incrementar este, este tipo de economía, la economía solidaria que podemos llamar. Que la economía solidaria es recíproca, o sea, una economía recíproca que permita con los países que dicen tener tecnología de punta adelantado, pero no tienen todo, con lo que tengamos podemos hacer el intercambio, el traje que no, no uh -huh. necesariamente tenga que hacer explotación del otro, no empobrecimiento al otro, o aprovechándose de, de estas necesidades. Eh, yo creo que Creen que solamente eh, la economía de mercado eh, eh, capitalista, la economía que solo le da capital de ganancia, ganancia, creen que es la única que puede surgir. Cuando vemos que en los países que han entrado en esto del... Gran desarrollo, solo ha sido desarrollo de empobrecimiento, de muerte, de aumentar la desigualdad en la gente. No, no, no se ve el, el desarrollo en donde haya mejora de la ciudad, mejora en salud, atención médica.